Explícanos un poco eh, de forma sencilla eh, tu labor y tu proyecto. Eh, pues yo soy dibujante y lo que he hecho es aplicar mis ilustraciones a soportes de moda, de hogar como colchas, cojines y cosas así, porque me parece que es una forma también de democratizar el arte, de llevar los complementos al ámbito diario. Y aparte de eso también diseño bisutería artesanal, eh, casi toda hecha con un corte de acrílico en láser y participo en proyectos como la Feria de la Moda, ...y también proyectos como la de TLP... ...entonces, soy muy versátil. En tu ámbito, ¿cómo consideras que es la participación de las mujeres... ...o la perspectiva de género, cómo la podrías aplicar? Eh, en, en mi ámbito no noto mucha diferencia con el trato hacia las mujeres... ...porque también me dedico a la moda, que normalmente estamos las mujeres... ...pero yo lo que intento utilizar es mi trabajo como herramienta... ...para divulgar eh, la historia de las mujeres... Eh, ...pues desde el arte a, mundos, a científicas o escritoras... ...entonces tengo colecciones en las que ilustro mujeres importantes de la historia y aparte pues también tengo colecciones feministas de bisutería con frases eh, y lemas feministas.